¡Gracias! ¿Cómo estáis? Bienvenidas al canal de las hermanas Tecles, las Tecles Sister, donde compartimos nuestro conocimiento de la resiliencia contigo, Sister, para que inspires también a tu familia y tu vida sea un éxito para tu país e inspires a tanta, tanta, tantísima gente. Aquí compartimos todos y todos evolucionamos la raza humana hacia adelante. Hoy vamos a ver tres formas de resiliencia bajo el nombre de la gratitud. Gracias. En este vídeo te voy a hablar, obviamente, un poquito de mí y cómo desarrollar esa actitud de gratitud. Cuando han jodido y te tan robado lo tuyo, cuando te has perdido, cuando te han victimizado, cuando te dice lo que tienes que hacer, todo eso. Así que si este tema te interesa, sister, vamos a verlo. Me da muchísimo gusto que estés aquí acompañándonos hoy en nuestro canal, aunque esté un poquito nublado. Yo soy Magdalena Tecles y hasta los días nublados trabajo y trato de animarte siempre. Aquí mi hijo Leoncito lleva ya cinco años secuestrado y no sé nada de él, pero yo sí que sé una cosa. Y es que siempre se puede estar agradecida a la vida, porque la vida... Es bella, como lo dije, dijeron en la película. Y como dice mi amigo José Mujica, no venden vida en el súper. Así que aunque te hayan fastidiado, no eludas la vida. Porque la vida hay que vivirla. Porque cualquier día de estos sí que se nos nublará nuestra vida. Y nos vamos, y muy buenas. Además, la mayoría de mujeres, la mayoría, todas las mujeres, damos vida. Eso está en nuestro ADN, eso está en nuestra amígdala, en nuestra autoestima, está ligada a dar vida. Cuando una mujer no da vida es que se, se rompe, se marchita como una flor, de verdad, aquí sí que hay que dar vida. La mayoría de las mujeres cuando dan vida, cuando, cuando más vida de hecho tienen es cuanto más están dando. Cuando se encuentran a tomar un café con la amiga, cuando ayudan a la comunidad, cuando le ayudan al, al chiquillo de, de la vecina, cuando acarician un perro, cuando protegen una planta. Así es, somos las mujeres y este canal es para las mamis, para las tías, para las sisters, para las abuelas que nos han pasado cositas en la vida, se burlaron de nosotros, nos maltrataron, nos robaron. Y no pasa nada. El día tiene 12 horas. El día de la noche tiene 12 horas. Entonces, si ya hemos llorado 13, vamos a seguir adelante. Y aquí estamos contigo para construir un negocio de éxito. Para constituir una, una salud emocional de éxito. Para promover esa salud. Para cuando vuelvan o no vuelvan, que eso ya se encargará la vida de decidir, nosotros podamos acogerlos con paz y con tranquilidad y con amor y con afán en ambos lados del océano. Así que vamos a ver las tres formas para desarrollar y por qué desarrollar, y cómo desarrollar, y para qué desarrollar. Una actitud de gratitud. ¿Te parece? Todo lo que he vivido, lo bueno y lo malo, ha forjado la persona que soy ahora, imperfecta, pero con las ideas muy claras. Por eso en este punto de mi vida, mi paz interior mi autenticidad y mi felicidad no son negociables. La gratitud es por todo ese sentimiento que más humildad concentra y más amor expande. Gracias, gracias a todas por ser parte de este grupo de resiliencia tan hermoso. Vamos a ver las tres formas de resiliencia bajo el nombre de la gratitud. ¿Te parece? La primera forma de resiliencia bajo el nombre de la gratitud es la confianza, la fe. Y voy a empezar directamente con preguntas, porque hoy está nublado y no voy a dar la vuelta a la casa. Vamos. ¿Tú tienes fe de que tu hijo vuelva? ¿Tú confías de que vuelva? ¿Tú confías cuando has perdido un empleo de que encontrar un nuevo empleo? ¿Tú tienes fe de que vas a encontrar el amor de tu vida? ¿O más que encontrar, de que la vida te va a traer esa persona que es para ti? ¿Tú tienes fe de que mañana tendrás para comer? ¿Tienes confianza de que el techo de tu casa no se va a caer? ¿Tú te acuerdas del terremoto que pasó en, en, en México en 2017? El 8 de septiembre de 2017. Lo tengo anotado aquí en mi libro de La Ingeniosa. Me gustaría leerte un pasaje. Eh, el 8 de septiembre de 2017 ocurrió un terremoto. Un seismo de magnitud 8.2 en la escala de Richter sacudió el sur de México, llegando a afectar a la capital del país, Ciudad de México. Yo me encontraba en el norte, mi hermana en el oeste y mi amiga Romy en el este del mismo país. Precisamos, presenciamos muchas cosas. Admiramos a aquellos de vosotros que usan el ingenio para encontrar la salvación. Admiramos a los que salvan porque usan el ingenio. Admiramos quienes hacen cosas de luz, de unión, que nadie ve durante horas horas. Días, semanas, meses, años, décadas que luego avanzan la raza humana. Admiramos a aquellos de vosotros que salváis vuestro mundo y el mundo entero con vuestra intuición, vuestro corazón, vuestra curiosidad y sed de humanismo. Admiramos a la raza que es eficiente. Admiramos a las personas ingeniosas como tú. Las que, se av las que avanzan, las que se lanzan. A salvar, a ingeniar, a ayudar, a proveer, a mandar ropa, a buscar cadáveres, a abrazar un desconocido, a consolar un niño, a sonreír al triste, a salvar sin mirar a quién, a usar el ingenio rápidamente en cuestión de segundos. Admiramos al ser humano, admiramos la naturaleza. Confianza y fe. Cuando ocurren esas cosas que siempre pasan, porque la naturaleza es así, porque la mi vida es así. Dice un amigo mío que las únicas personas que no tienen problemas son los que están en el cementerio. <risa> tú confías en los demás. Por mucho que tú no hables con tus vecinos, tú confías. Y todos confiamos, todos tenemos esa fe. Contesta las preguntas anteriores. Y empieza a desarrollar otra vez esa fe y esa confianza. Porque yo sé, por experiencia propia... Que cuando te roban lo tuyo, como me pasó a mí, cuando secuestraron a mi hijo, yo no confiaba en nadie. A mí me habían dejado abandonados todos. El juzgado, la policía, los ex, los amigos, hasta el arrendador, todos, hijos de su... ¡Pip! Y perdí la confianza en el ser humano. Y por eso mismo hago estas es, charlas, y estas conferencias, y este canal. Porque sé que volver a confiar en ti y en el mundo... Es una parte muy, muy básica para salir de ese invierno de tu vida. Por eso te he puesto los ejemplos de antes con conciencia y con coherencia, porque yo he estado ahí. Y así con esos detalles tan pequeñitos puedes volver a construir la confianza. Anótalo en tu cuaderno de trabajo. Si sí confías y si sí tienes fe, lo sé, si sí lo tienes. Lo que pasa es que quizás no te das cuenta. Eso es una actitud de gratitud. Tú confías en la vida. Confías en tu sangre que circula, confías en tu, en, en tu cuerpo, en las células, en las amígdalas, en, en todo, todo, tus pies, tus manos, y el dedo, el, o sea, de hecho, el, la parte humana que más, más uso yo, a veces lo digo de broma, es el dedo índice, quieras que no, pues todos los vídeos, el clic, clic del ordenador y no sé qué. Yo confío en este dedo. Pero ¿y si el día de mañana no tengo este dedo? Pues confiar en el siguiente, confiar en el siguiente. Puedo confiar en mi cuerpo. Y tú también puedes. Eso es fe. Esa es la fe que siempre trataban de explicarnos los grandes maestros de la historia. Es esa certeza de que la casa te va a cuidar, no se va a caer encima de que la electricidad va a seguir funcionando, de que mañana, aunque hoy esté nublado, va a volver a salir el sol. Desarrolla esa confianza, esa fe, en nombre de la gratitud. Por favor. El punto número dos, de las tres formas de resiliencia bajo el nombre de la gratitud, es la confianza, es la gratitud material. Material. Yo estoy viendo aquí sillas, plantas, mesas, ventanas. Esa es la confianza material. Yo no estoy ocupándome todo el rato de que las ventanas no se caigan, de que la silla esté en su sitio. ¿Te das cuenta? Esa es la confianza material. El asfalto en las calles confiamos en materiales, el teléfono, el celular, libros, tal, paredes, confiamos en cosas materiales, ropa que nos ponemos, no salimos desnudos por la calle, confiamos en la, en la ropa que llevamos. Por eso también te, te explico muchas veces del, del método de Marie Kondo de, de hacer como una relación con tu ropa, va ligado al minimalismo, o sea, no, no es necesario que tengas mucha ropa, pero sí tener entonces esa, esa gratitud material, de cuidarlo, de plancharlo, de colgarlo, de esa... que quieras que no? Esos materiales, esas cosas físicas, te cuidan durante el día. ¿Verdad? No te abandonan, no de repente se caen y se deshacen. <risa> bueno, a veces a lo mejor un botón se abre justo aquí en el pecho, ¿no? Pero <risa> generalmente puedes confiar en lo material, pues darle las gracias. No es necesario que te arrodilles en tu, en tu walk-in closet, ¿me entiendes? O, o, o, o delante de tu maleta y te pongas ahí a hacer la jala la jala bala, inshallah, o sea, No hace falta. Pero sí tener esa, esa gratitud interna, que es la que dicen siempre, que es la que Dios ve del corazón. Dar las gracias por esa ropa que tienes, aunque sea poca. A mí me gustan mucho los, eh, las películas antiguas, como ya te lo he dicho, los Alte Schinken, como dice mi madre. <ríe> y, y en las películas antiguas, como la de Cleópatra o el viento se llevó, eh, lo, eh, muchas veces los, eh, los esclavos como que se, se eh, escapan y luego los ves en las siguientes escenas, como que ya tienen utensilios para cocinar al fuego, vasos de barro, llevan otra ropa, ¿Te fijas cómo sí puedes confiar en la vida, en que te provea de esas cosas? Como te he leído con lo del terremoto. Son cosas muy graves que pasan en la vida. Pero esa materialidad siempre viene, si tú te has fijado. Siempre vuelve a nosotros. Nos aparece por varios lugares, por varias fuentes. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Pues eso es despertar, como dice Antonio de Melo. Eso se trata de darte cuenta de la gratitud material. Yo me he mudado muchas veces a nuevos lugares con una maleta. Y luego he acabado con muchas cosas. inmuebles y todo. ¿Qué preguntas te hago yo ahora? ¿Para que anotes? Creo que ya los he entendido, ¿no? Vamos a pasar entonces al tercer punto. La tercera forma de resiliencia. En nombre de la gratitud es la evidente. Lo evidente. Cuando estamos en el estado de pena muchas veces se nos olvida esa evidencia. Fíjate, evidente como que podemos respirar. No tenemos que estar pensando en respirar. Es algo tan evidente que a veces nos olvidamos. Y sobre todo cuando estamos en ese estado de pena que es que ay pobre de mí que me han quitado lo mío se nos olvida esas cosas tan básicas, lo más evidente. El cielo, como dice a, a, a, a, a, a, Asterix y Obelix. <risa> No se nos cae encima. ¿Te parecerá broma todo esto? No, yo no me río del sufrimiento. Lo que yo trato siempre de explicar es que es, el sufrimiento es una elección, que podemos salir adelante. Lo evidente, como el teléfono. Si tú estás todo el día en el, en el Facebook y no estás generando ingresos todavía, pues es algo evidente que hoy en día se puede generar ingresos, Haciendo este gesto con el Face, con, eh, con YouTube Pues si no estás ganando todavía ingresos Comienza a hacer algo Mi amiga Vanne Monroe por ejemplo Siempre recomienda hacer un canal de YouTube Lo veo maravilloso, desde luego Yo soy, soy una friki digital Me encanta, pero vamos Yo nací en los años 80 O sea, no existía lo digital Lo he aprendido también con los años Pero ¿por qué? Porque era una evidencia que se estaba instalando en nuestra vida y yo simplemente me enganché al tren ¿Te enganchas al tren De las cosas evidentes hoy en día? Los negocios que más triunfan hoy Dicen los expertos Que es el negocio digital El negocio del autoconocimiento Y el, el negocio de, del home delivery De, de traer las cosas a domicilio Pues enganchate Yo también me engancho a ello Hay, Por ejemplo Ahora me parece estupendísimo Que en los supermercados yo puedo hacerlo Pedir la comida online Hacer el mandado online, me lo traen a mi casa. Mira, no tengo que sudar por ahí. No tengo que manejar o conducir hasta el supermercado. No tengo que estar luego ahí perdida. A mí no, no me gusta ir de shopping. Nunca me ha gustado. Yo he sido siempre una chica rara en eso. No me gusta ir de shopping. Pedirlo en mi casa. Si yo de todas maneras, siempre más o menos, una, siempre consume lo mismo. Mira, es algo evidente. de usar fácil para hoy en día. Como mi amigo Brent Goff, que siempre eh, recomienda de... De contratar, por ejemplo, a unos adolescentes o a unos estudiantes para hacer esas, esas cositas en internet y, y de, como personal assistant, como asistente personal, por unas horas al día o algo de eso, pues yo lo veo estupendo igual, justamente para poder llevar tu vida y tu negocio al siguiente nivel. Bueno, pues todos estos son ejemplos de estas evidencias que hay hoy en día. No es que sean ni bueno ni malo, pero son cosas que existen y lo puedes usar a tu favor. Y eso te ayudará a construir otra vez la confianza en ti misma. ¿No crees que sería bueno si alguien, por ejemplo, te, lleva, te, te ayuda a eso, a, a ordenar el armario? A quitar todas esas cosas viejas de tu vida, del pasado, que ya no te pones, que ya no consumes, que ya no quieres. <risa> Pregúntate esa pregunta. ¿Existe? ¿Eh, ¿Qué cosas evidentes hay en tu vida que piensas que podrías quitar, eliminar o que piensas, ay no, esta vida, fíjate, esta la podría adoptar? Siempre ese balance de autoconocimiento o de observarte, de mirar, a ver, voy por aquí, voy por acá, voy. Por eso siempre comparto mi. No sé dónde está ahora, pero vamos, mi libreta de. de del planning del año ahí te das cuenta y como el mundo va evolucionando pues quizás creencias o programas o utensilios o materiales o confianzas o fees que tenías antes ya no son útiles, Sobre lo más evidente pues eso, a ver, los cambiamos los, los, los eh, tiramos cambiamos, esas son las mejores formas de resiliencia bajo el nombre de la gratitud y de hecho también cuando les deshaces de cosas es gracias, me has hecho feliz me has ayudado muchísimo. Como a veces los, los premios de la adolescencia o cuadros o libros, pues lo he disfrutado muchísimo, pero ya está, ya has hecho tu papel, yo he disfrutado de tu presencia en mi vida, ahora ya, en nombre de la gratitud, te regalo, te tiro a la basura, te, no sé, o sea, hay much, muchas cosas que se pueden hacer. Y eso genera también confianza en ti misma. El último tip que voy a dar que une estas tres formas de resiliencia bajo el nombre de la gratitud, para generar más confianza, a darte cuenta del material y, la, y, la evidencia, y tomar en cuenta la evidencia, es justamente eso, reducir las cosas físicas también. Eso es gratitud también, y eso genera confianza también. Si tú sabes que tienes cinco camisas, por dar un ejemplo, te genera confianza porque estás segura. Sabes lo que tienes. Si tienes demasiadas cosas si tu vida es un caos y estás pagando impuestos en Estados Unidos, estás pagando impuestos en México, tienes un, car un coche allí, un carro aquí, una casa allí, un casa allí, y no sabes ni dónde tienes los papeles de los impuestos y ahora tienes que hacer la declaración de la renta, pues eso no genera confianza. Eso genera estrés. Y el ejemplo que te acabo de poner es un ejemplo porque es, de, es un ejemplo de, de, de mi amiga Joy. <risa> eso genera estrés. Eso nos confianza, y sobre todo cuando estamos en ese estado de que, de que hemos pasado un, un golpe duro, como eso, la pérdida de un hijo, es importante generar confianza, y eso empieza en tu casa. Eso empieza contigo, con las cosas diarias, las cosas más evidentes, los materiales más evidentes que usas todos los días, que te rodean, que tienes en tu casa. Pregúntate todas estas, cuest estas cuestiones y estas formas de cómo puedes generar más confianza con lo material, con las cosas evidentes en tu vida. Eso es tener fe. Fe es esa certeza. Y esa certeza la puedes volver a crear, mi niña. Así que llegó un día que decidimos ser nosotras mismas y creamos el hashtag No me digas lo que tengo que hacer. ¿Y si dejas de pensarlo tanto y simplemente lo haces? Así fue como mi hermana y yo decidimos unir fuerzas, unir negocios y formar equipo. Nuestros valores, sister, son vivir un estilo de vida de bajo impacto y crear cambios positivos que conduzcan a un mundo más armonioso y seres humanos más sanos. Como ves, cariño mío, estamos aquí para ti. Esperamos que aprendas ahora con este nuevo canal a llevar tu vida a otro nivel. Porque la semilla plantada en tierra fértil... Da muy buen fruto. Te dejo con estos deberes para que disfrutes este nuevo redescubrimiento de la persona más importante del mundo, que eres tú misma niña. Espero que te haya quedado súper clara las tres formas de desarrollar una gratitud más resiliente o una resiliencia más gratificante. <risa> um, te dejo entonces con el siguiente vídeo. En el siguiente vídeo te voy a hablar de los cambios de cómo avanzar en tu vida, crear el destino de tu vida, con tres formas para llevar ese cambio. Porque en la vida hay algunos que o se quejan o hay otros que hacen cosas y cambian y transforman. Y nosotras no somos de los quejicas, nosotros somos las proactivas, somos las proactivas que hacemos cosas, ¿verdad? Así que, corazón, nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengas súper buen día, sea nublado o no esté nublado, Da igual, nos amamos igual, te amamos igual y somos resilientes todos, todos, todos los días. Chao.